Hey, si has pinchado en este vídeo, seguro que estás necesitando saber un poco más sobre el pack de cursos de fotografía de Kike Arnaiz, ¿verdad? O bien tienes miedo de comprar el producto por alguna razón, o necesitas saber si realmente funciona o no, si es una estafa, o quieres saber algunos detalles más sobre él. Te entiendo. Y puedes estar tranquilo porque yo he estado en tu lugar. Yo mismo he venido varias veces aquí a YouTube para conocer mejor estos temas, para ver sobre algo antes de comprarlo realmente. Y por eso te voy a contar absolutamente todo lo que tienes que saber sobre el pack del curso de fotografía de Hicke Arnaiz. Incluyendo, voy a hacer algo extra. Voy a hablarte de algo con lo que debes tener cuidado antes de comprar este producto. Hay algunas cosas muy importantes que necesito que sepas antes de hacer tu compra. Podrías perder dinero si no me escuchas. Así que quédate conmigo un poco más en este vídeo y te daré tres advertencias muy importantes sobre el pack de Cursos de fotografía de las que no veo que nadie más hable. Pero primero, déjame presentarme. Hola, me llamo Liam, soy de California y estoy grabando la pantalla de mi ordenador ahora mismo, donde puedes ver la web oficial del pack de fotografía de Kiki Arnaiz donde te voy a dar información para que me escuches y me sigas. Quería empezar diciéndote que el curso está pensado exactamente para las personas que tienen ganas de iniciarse en el negocio de la fotografía, ya sea profesionalmente o para uso propio pasarás de cero a convertirte en un profesional de la fotografía, aprendiendo paso a paso a través de las clases que Kike Knight preparó para sus alumnos. Así que, si estás interesado en hacer fotos increíbles de una vez por todas, aunque no sepas nada del tema, sí, este curso está hecho especialmente para ti. OPAC pack de cursos de fotografías de Kike Arnaiz se trata de un curso creado por el reconocido Kike Arnaiz, un fotógrafo profesional que ha impartido conferencias y cursos por toda Latinoamérica y España, aportando conocimientos específicos sobre cómo cualquier persona puede convertirse en un fotógrafo profesional, incluso sin el equipo más moderno. Este curso, es un paquete que Kike Arnaiz creó con la intención de hacerte ahorrar dinero. Tendrás en tus manos tres cursos en solo uno. Es decir te llevas un paquete que contiene tres cursos, ahorrando dinero en este descuento promocional que puso a tu disposición. El curso número uno es sobre fotografía para principiantes, donde Quique te lleva al nivel cero y te pone con la mentalidad y la mirada de los grandes del negocio. En el curso número dos, aprendes sobre la composición y cómo influye en la calidad de tu foto, aprendes a tomar la foto, pero en el curso número tres llamado retoque fotográfico aprendes sobre toda la edición y el retoque de tu obra. Quique organizó todos estos cursos, que se vendían por separado, en un paquete para que puedas comprarlos por un valor simbólico menor, casi nulo. Por no hablar de los bonos gratuitos que organizó para los alumnos. Entonces, ¿vas a mantenerte al margen? ¿O se llevará este paquete completo? Y si te preguntas si el método realmente funciona o no, solo tienes que echar un vistazo a estos testimonios que te voy a mostrar ahora en la pantalla del ordenador. Testimonios que puedes ver en la web oficial. Santiago dice, sabía que podía confiar en Quique y no me ha defraudado. Este curso es necesario para cualquiera que quiera hacer buenas fotos, la información es muy valiosa, pero sobre todo la forma de explicar cercana y visual lo hace aún más agradable. He hecho el curso desde el móvil y la aplicación va genial, muy bien estructurado. Lorena, por su parte, lo expresa así, la verdad que no me arrepiento de haber comprado el pack que contenía cuatro de sus cursos, aún me quedan dos. Litro mi Photoshop, por hacer pero lo he hecho me ha encantado. Encima me encanta que no tienes un tiempo para poder hacerlo y esto me viene genial, y por supuesto como lo explica me encanta porque lo hace fácil. Y en la propia web puedes acceder a varios testimonios, por no hablar del propio canal de YouTube de Kike Arnaiz. ¿Qué te ha parecido? Me pareció simplemente fantástico. Así que, como has visto, sí, realmente funciona. Pero para terminar este vídeo. Déjame decirte las tres advertencias muy importantes que debes saber antes de comprar el pack del curso de fotografía de Kike Arnaiz. La primera advertencia es esta. Hay que tener en cuenta que los cursos son clases grabadas y no clases en directo con el profesor. Mucha gente compra sin saber esto, por eso te doy este consejo para que no pienses que estás comprando una cosa y te llevas otra. Estoy siendo tu amigo al darte este consejo. Las clases grabadas son didácticas, se aprende todo lo que se necesita en ella. Funciona y se trabaja, pero son grabadas. No podrás hablar con nadie como si fuera una clase en directo, ¿vale? El curso contiene 12 horas de lecciones grabadas que suman un total de 60 vídeos, desde explicaciones teóricas hasta prácticas de toma de fotografías y edición. La segunda alerta que tienes que saber es, en la web oficial acabas viendo el precio del curso en euros pero puedes estar tranquilo si no trabajas con euros en tu región. El valor está en euros porque como el sitio es internacional, se utiliza la moneda universal para que todos tengan una base. Pero si quiere conocer el valor actualizado de su región, puede estar seguro de que es muy sencillo hacerlo. Solo tienes que hacer clic en cualquier botón naranja del sitio y serás enviado al sitio de pago, donde verás en tu pantalla el valor actualizado para tu moneda local. Independientemente de donde te encuentres, el sitio hace la conversión. Si le interesa realizar la compra, el importe que se cargará a su tarjeta de crédito es también el valor actualizado que ve en la página de pago. Ahora, la última advertencia a la que necesito que prestes atención, de verdad, porque si no tienes esto en cuenta, puedes perder mucho dinero. Hay mucha estafa online encima de este curso, así que te doy esta advertencia de corazón. Solo compra en el sitio oficial, en otros sitios no puedes encontrar garantía, en otros puede que ni siquiera recibas el producto. Así que para ayudarte a escapar de estas estafas que están aplicando por ahí, dejo en la descripción de este vídeo el enlace del sitio oficial. Espero que te ayude. Y no lo olvides, hay una garantía de 15 días. Si compras y por algún motivo, el que sea, quieres que te devuelvan el dinero, en 15 días Kike Arnaiz te devuelve todo lo invertido. En otras palabras, no tienes nada que perder. La responsabilidad recae sobre él. Por eso me ha funcionado. Recordando también que recibes los datos para acceder al curso en el correo electrónico, ¿vale? A través de ella recibirás el comprobante de tu pago y los datos para acceder a tu curso completo. Así que eso es todo amigos, grabé este vídeo con la intención de ayudar, y espero que permanezcan atentos a estas importantes alertas. Te deseo todo el éxito del mundo. No olvides dejar tu like y compartir el vídeo con quienes necesiten conocerlo, ¿ok? Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y te responderé lo antes posible. Gracias, hasta pronto.